mis amigos, ¿cómo están? Espero que eh, le estén pasando muy bien La gente que me ha estado pidiendo Emanuel, ¿por qué no hablas de Válidos? Emanuel, ¿qué pasó con Válidos? Emanuel, es que usted le paga Omega Pro para que hable mal de Omega Pro pero bien de, de Válidos, cuando yo en ningún momento he mencionado Válidos y he puesto en claro en comentarios que Válidos es un Ponzi exactamente igual que eh, Omega Pro Ahora, ¿por qué me, me enfoco tanto en Omega Pro? Simple y sencillamente, porque es de la compañía que tengo más información. En los comentarios me dicen, Emanuel habla de Quantum. Emanuel habla de Warbit. Emanuel habla de X o Y. Sin embargo, si yo me dedicara a YouTube al 100%, créanme que yo haría los videos de todo eso. Haría los videos de todo eso. Sin embargo, no lo hago por el simple hecho de que tengo otras labores, tengo que realizar mi trabajo, tengo que cumplir con un horario como Bill asalariado, como escoria humana que no eh, emprende. <risa> eh, y pues eh, lo que hago en YouTube es simplemente en los ratos que tengo libre y por eso es que me he enfocado tanto en Omega Pro. Sin embargo, he recopilado un poco de información eh, sobre... Eh, values y esta es la información que les traigo a continuación empezamos por la página de behind eh, mlm la cual hizo ya una una revisó values y aquí hay un reportaje bastante bastante interesante esto lo tengo traducido al español porque la página está totalmente en inglés eh, este reportaje lo hizo perdón, no veo quién es quién es la persona que lo hizo creo que está al principio eh, bueno no veo quién quién es el el encargado de, de esta nota por ahí debe andar solo que no lo he revisado, aquí yo ya subrayé algunos puntos no, lo, estaba leyéndolo para subrayarlo pero sí me, me pareció bastante interesante la información que podemos sacar de aquí eh, vamos a ver, la persona que hizo esto dice que Válidos apareció en su, en, en su mira como resultado de una re, reciente adquisición de Aulife, esto es muy importante que ustedes vean este nombre, porque Aulife viene de, eh, fue una, un, un esquema Ponzi que cayó, que dejó a muchas personas sin, eh, sin su dinero y eh, convirtió antes de ser Aulife, era OneCoin, la conocidísima estafa. Entonces, empezando por aquí ya podemos ver que eh, esto es una, una compañía que viene de simplemente cambiar su nombre muchas veces, modificarse para seguir robando cae válidos y generan otra y justamente así es como sucede con todos los eh, esquemas Ponzi generan una una un nombre, un logo. Empiezan a trabajar bajo ese nombre, bajo ese logo. Cuando cae, generan otro. Entonces dice, Aula, ese es un esquema ponzi lanzado por estafadores de OneCoin a mediados del 2018. Es lo que yo les digo. En el momento de la publicación, Alexa clasifica el tráfico del sitio web Outlife como NA, es decir, demasiado pequeño para medirlo. Lo que sacamos de esto es que Outlife col colapsó hace algún tiempo. La página principal de Facebook de Outlife fue abandonada en noviembre del 2019. Lo que Valius, de hecho, compró fue la base de datos de inversiones de afiliados de Outlife. O sea, todas las, las personas... Y ojo con esto muchachos, eh, ¿qué pasa cuando un esquema Ponzi está a punto de caer? Toda esa información que a usted le, le han solicitado se la venden a otra compañía para que ellos te, te, te empiecen a mandar mensajes, correos y eso de que usted invirtió en una compañía Ponzi se salió y de un pronto a otro te empiezan a escribir, invitarte en otros te dice, pero ¿de dónde agarraron mi número? Si yo no estoy en ningún, en ningún grupo de WhatsApp, en ningún grupo de Telegram, como para que agarren mi número. Es por esto, porque eso es una base de datos de clientes que ya cayeron, que fueron fácilmente manipulados y lamentablemente la mayoría de gente que empieza en estos esquemas Ponzi cuando a pesar de que CAE sigue creyendo en este tipo de compañías y sigue invirtiendo, entonces esa información se la venden a otra compañía, cosa que eh, lo que más vale ahí es esa información, esa base de datos. Eh, entonces no se asusten cuando en una compañía empieza a caer y, y empieza el famosísimo KYC, el KYC de es que no podemos seguir porque bajo las regulaciones de Estados Unidos o de X país necesitamos tener su información. Entonces envíeme foto de su cédula por ambos lados. Necesitamos que nos envíe su número de teléfono. Mucho ojo con esto. Mucho ojo con eso porque lo que están haciendo es recabando su información para cuando caigan venderla a la siguiente compañía o ellos mismos seguirla manipulando bajo otro nombre. Una última toma de efectivo de los fundadores de Outlines, Parwis Daud y Monsour Tawafi. Estos fueron los eh, CEOs. Vea que aquí aparecen también bajo el nombre que son Blue Diamond. No se menciona a Parwis Daud en el sitio web de Validus ni en los canales de redes sociales. Frank Ricket firmó como un breve periodo como director ejecutivo de Outlife. Ricket se encuentra actualmente en juicio por lavado de... Dinero de OneCoin en Alemania. Por lo que tampoco se mencionó a él. Sin embargo, Mazur Tawafi se ha incorporado como al nuevo vicepresidente de ventas de Válidos. Espera un minuto. Llamada previa de lanzamiento. El dominio del sitio web de Válidos se registró el 15 de julio del 2021. La empresa creó su página oficial de Facebook el 16 de junio. No hay nada de prelanzamiento lanzamiento de, en Valius. La empresa lleva 7 meses comercializando. Aproximadamente un mes después de sus lanzamientos, válidos presentó su CEO en un video de marketing un mes después en agosto. El CEO fue presentado como Howard Friend. Qué vacilón este nombre? Howard Friend. Tu amigo Howard. Amigo tiene un historial aquí lo que la traducción falló es friend tiene un historial de marketing financiero. Valios parece ser su primer con, con, concierto de MLM. Aquí hay otro error de traducción. Evidentemente la carrera financiera de friend no funcionó, así que se mudó a Dubai, capital mundial de las estafas. Muchachos, cuando ustedes vean en cualquier tipo de esquemas Ponzi Dubai, aléjense. Porque habiendo tantos, tantos eh, países, tantos lugares donde fundar una empresa? ¿Por qué siempre escogen Dubai? Porque no hay ley de extradición, porque las normas no están reguladas y más bien ellos mismos promueven este tipo de estafas. La familia real es una de las que promueve muchas de estas estafas y eh, por eso es que se van para allá, justamente para no tener ningún inconveniente a la hora de que caiga eh, la actualización del 3 de febrero del 2022, Parwit Duach ha, ha sido de las sombras de Dubai se, se nombró asimismo sí director de redes de Validus al ver que Daud eh, es parte de la propiedad de la empresa no estoy seguro de por qué la fachada, pero bueno bueno, muchachos, aquí ya podemos ver que Validus tiene antecedentes serios y antecedentes graves. Entonces, si usted se está yendo de, eh, eh, de Omega Pro hacia esta otra compañía, créame que usted no está tomando la mejor decisión. Otra de, de las cosas eh, es que vi que utilizan mucho el hecho de que aparece en Business for Home. Y vamos a ver, en Business for, for Home es una revista digital en la que se han promovido muchísimas, muchísimas estafas. Se han promovido, por ejemplo, OneCoin, Airbit Club y muchísimas más. Entonces, tomar como referencia esta página web es, no sirve de absolutamente nada porque ellos mismos promueven los esquemas Ponzi siempre y cuando le paguen el dinero eh, suficiente. Eh, vamos a ver... <coughs> El hecho de que sucede esté en, en, en Dubai, ya dijimos que es, un, es algo en donde es ilógico, es irrisorio, es la primera alerta roja que usted debería tener, ya que eh, eh, es la capital mundial de las estafas y por ahí no hay leyes de extradición, entonces eso es un foco rojísimo. Eh, otra de las cosas que aquí tengo, estoy viendo mis apuntes porque estuve eh, investigando un poco sobre esto. Es que no hay cuentas auditadas de absolutamente nada. Eh, eso quiere decir que no hay pruebas tangibles de dónde es que realmente viene el dinero. Ellos te dicen que eh, ellos eh, trabajan o las ganancias provienen de NFTs, de staking, de cripto, de gaming, de forex. O sea, basic, prácticamente cualquier cosa que a usted se le ocurra, ellos eh, trabajan en eso. Eh, sin embargo, una compañía que, de, que esté diversificando tanto su dinero, sí o sí, no hay manera de que no eh, sea así, tienen que tener eh, pruebas tangibles, pruebas eh, auditadas, cuentas auditadas, tiene que haber documentación real, no hecha por ellos mismos, en donde se pueda comprobar que... Eh, todo esto eh, es, es real. Ahora estuve analizando también un canal que yo recomiendo mucho que ustedes vayan a ver porque este chico hace investigaciones en la parte de darle seguimiento a los movimientos que tienen las billeteras de todas estas compañías. El canal es Tonga NFT. Este chico le da seguimiento a todas estas billeteras donde usted deposita el dinero para entrar a, a, a Validus y se dio cuenta que eh, el dinero nunca se movía el dinero siempre simplemente se acumulaba en una billetera principal y con ese dinero que recibía de los nuevos inversores se le pagaba a los inversiones a, a los inversionistas más viejos entonces por todo lado por donde lo veas es, es un ponzi yo les voy a dejar el video de Tonga NFT eh, en, la, en la en la descripción eh, para que ustedes entren, vean, analicen no solamente la, la, lo que yo hago, sino que también eh, visiten otros youtubers que tienen su punto de vista y analicen diferentes puntos. Ahora bien Emanuel, ¿cuál es su opinión sobre válido Según lo que usted ha visto, según lo que lo, lo, lo, su experiencia en este mundo de, de eh, los esquemas Ponzi que cada vez pululan muchísimo más. Vamos a ver eh, los, los, los esquemas Ponzi siempre al iniciar se apalancan de algo. La, la gran mayoría se apalancan eh, ya sea de estrellas luminarias que son obviamente pagadas simplemente para dar un discurso. Eh, dígase Ronaldinho que ha estado en muchos esquemas Ponzi y va a seguir estando en este tipo de esquemas. Se apalancan también de famosos actores, se apalancan de gente conocida. Eh, muchas otras tienen, eh, son más, más ruines porque eh, se roban, literalmente se roban los networkers o la gente que está metiendo gente de una plataforma más grande que ellos, en este caso Omega Pro. Eh, y les ofrecen mejores convenios, bonificaciones mayores, les ponen el panorama muy bonito para que ellos puedan trabajar en esta nueva empresa entonces lo que hizo Valios fue justamente esto agarrar a todos los networkers a toda la gente eh, de rangos altos de omega pro ofrecerles mejores condiciones ofrecerles bonificaciones mayores para eh, para de esta manera ellos jalar a toda la gente de la plataforma más grande, que en este caso es Omega Pro. <coughs> Perdón. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este tipo de, eh, de, de apalancamiento? Que por el lado económico es insostenible y por el lado del flujo de gente también. ¿Por qué? Vamos a ver, porque toman gente de una plataforma en este caso que está a punto de caer que es omega pro donde todos estos networkers metieron a mucha gente y al pasarse a válidos van a querer también que esta gente se venga con ellos cuando cae omega pro cuando cae la, la plataforma de la que se apalancaron muchos de estos inversionistas van a decir no esta persona me metió en omega pro me estafó o me engañó, entonces yo no lo voy a seguir en esta otra plataforma. Eso es lo que sucede la gran mayor, la mayoría de las veces. Entonces, ¿qué es lo que sucede, muchachos? Que una vez que cae esta, la plataforma principal de la que se, de la que se apalancaron, normalmente, unos meses después, cae la plataforma en este caso, eh, Valius la que se apalancó de esta plataforma más grande. Lo mismo sucedió en eh, Pietra Verde. Pietra Verde, cuando estaba a punto de caer, surgió por ahí una plataforma que inclusive hasta la página web utilizaba los mismos logos. Vea qué curioso. Eh, y era prácticamente como que la rebrandearon, le cambiaron la apariencia para que se, se viera como otra cosa. Esta otra plataforma se llamaba Fox Club, una cosa así, una cosa extraña. Y recuerdo que cuando cayó Pietra Verde, que ya muchos se habían ido de Pietra Verde a esta otra plataforma, también cayó esta otra plataforma. ¿Por qué? Porque se vuelve insostenible. Al no haber un flujo constante de gente de donde se apalancaron, ya la gente que tenían ya no entran inversores nuevos o los inversores nuevos son... Menos de los que ellos necesitan para seguir a flote. Entonces, muchachos, eh, como punto final, Valius es una estafa. Mucha gente me dice a mí, Emanuel, pero es que hay gente que está ganando dinero. Sí, el dinero que está ganando. Y vamos a ver, por eso es que duran tanto tiempo, porque la gente obtiene ganancias reales. Imagínense que la gente no ganara, pues, y pues obviamente no durarían tanto tiempo como lo están utilizando ahora pero qué es lo que pasa hay una bolsa voy a decir números al azar de 10 millones de dólares de esos 10 millones de dólares todos los meses se pagan 500 mil dólares a todos los inversores a, los, a los, todos los inversionistas pero se ocupa que esté entrando más gente para que esa bolsa principal no se desgaste qué pasa cuando de esa bolsa de 10 millones de dólares se están pagando 5 millones de dólares todos los meses a los inversionistas eh, nuevos y no está entrando más gente ellos dicen no, va a llegar el punto que esta bolsa principal de nuestro dinero, donde le estamos pagando a los demás, va a ser insostenible ya no nos va a quedar absolutamente nada, entonces hagamos el exit scam, ¿qué es el exit scam? bueno, de 10 millones de dólares que teníamos y que todos los meses están re, eh, se están repartiendo 5 millones de dólares nosotros ocuparíamos que entre 5 millones de dólares nuevos a la plataforma para nosotros mantenernos estables pero como no es así, inventémonos lo de el metaverso inventémonos un token para que la gente que tiene dinero en sus billeteras nos lo vuelva a dar, recogemos todo lo último y ahora sí nos vamos que es en el proceso que está Omega Pro entonces, si usted está en Omega Pro y se quiere pasar a Validus es una muy mala decisión. Es una muy mala decisión porque meses después de que caiga Omega Pro va a caer Values y probablemente usted no va a recoger sus ganancias. Muchachos, eso fue todo lo que les tenía que decir sobre Values y si ustedes tienen información también sobre Values, háganmela saber. Aquí está mi número de teléfono por acá. Me pueden escribir al WhatsApp. Yo siempre estoy atento. Siempre estoy anuente a toda la información que me envíen. Envíenme también links de los grupos de WhatsApp. Que a mí me gusta infiltrarme por ahí. Eh, y eso fue todo muchachos. Chao.